En mi vínculo con el patio. soy tallerista. entré a trabajar en, aquí en la casa a, a partir de una exposición que hice hace 10 años doy, doy clases de fotografía analógica, sobre todo me, en estos 10 años generó con, contacto con fotógrafos, con artistas, con gente con, creo que la calidad humana es una de las cosas que más me, me atrae bueno, en estos 10 años yo vi muchos cambios de no solo de edilicios, por ejemplo, que, que se ha ampliado el, el centro, eh, como de propuestas eh, con respecto a las exposiciones, por ejemplo, o, o al, lo que es el festival, ¿no? el festival de fotografía. Eh, y creo que eso ha, ha, ha ido ganando. Eh, eh, por lo menos lo que me tocó vivir a mí que fue creyendo. ¿no? Yo creo que lo interesante que tiene es que hay que plantear no solo que se plantea fotografía en, en un amplio aspecto, ¿no?